la vuelta del trabajo era, claro, las primeras semanas de noche, luego cambio el horario y sí que llegaba hasta la tardecida y y sí se veía extraño, o sea, yo recuerdo, o sea, tengo esa imagen de, de llegar de noche al barrio, andando por la taconera y ver las luces encendidas, pero silencio, sobre todo el silencio. O se veía raro un poco, es un barrio que siempre ha tenido tanta vida, tanta gente Siempre, siempre lleno de todo. Se veía extraño, sí. Yo trabajaba en un servicio que era una especie de hospital de día y teníamos siempre los mismos pacientes. Estamos hablando de unos 70 pacientes habituales y 8 o 9 se nos fueron con el COVID. Al principio se veía como algo exótico, ¿no? O sea, estaba pasando en China. Entonces hubo unos momentos de, de descoordinación bastante gordos y al final ya cuando, cuando, llega, cuando llega esa semana, la semana crucial, que es la del, la del 10 de marzo al 16, ahí ya sí se pone en marcha todo. Y bueno, pues <coughs> claro, una cosa es ver la televisión, otra cosa es hablar en la calle otra cosa es verlo por allá y allí sí que se notaba que, bueno, empezó a, empezaron a colapsarse las urgencias, empezaron a hallarse las UCIs, empezó a morir gente. Recuerdo el sábado 14 de marzo, que ya dije a mis compañeras que no subieran a trabajar, y aquí estuvimos, estuvieron cuatro clientas, todo el mundo ya asustado. Entonces llegas a, al momento de shock, es decir, efectivamente se cierra, y claro, en un comercio así, un día de cierre, un festivo, una huelga, ya te hace pupa. Entonces eh, empezó a ser un estado de shock, ¿no? Me acababa de mudar aquí en febrero. O sea, llevaba muy poco tiempo viviendo en esta casa. Y, y bueno, empieza el confinamiento y nada. Eh, empezamos a estar todo el día en casa. Eh, no conocía a nadie del barrio. Para mí era muy triste, muy, muy doloroso ver el barrio totalmente apagado, nada de actividad en el barrio, nada más que íbamos a comprar, que era lo único que se podía hacer. Pues hospitalizados del barrio... No podría decirte ninguno, fíjate, ahora mismo no recuerdo a nadie. Hombre, estaba Madero, que era de San Jorge, pero trabajaba en el país 365 que fue muy triste para todo el mundo, se hizo uno de los homenajes muy bonitos. Ahí se puso las pilas mucha gente, yo creo que en general se les ha cuidado, pero yo tenía mucha preocupación por la gente mayor, porque veías que había ciudades donde se estaban muriendo las abueletes en los en abueletes la, en las casas solos. Y yo te digo, y, y sí que echaba de, menos, echaba de menos mucho ver a los que y a los abuelos por la calle dices, ¿dónde están los chiquiteros? O, o María, la tía María, la gitana, la joven. siempre en la calle, ¿dónde estará esta mujer? Yo me acuerdo que cuando se acabó el confinamiento la vi por la calle y dije, menos mal que esta mujer siga aquí, ¿no? Que luego se nos murió, pero bueno. Y sí que me he encontrado con gente que iba a cogerles comida, que iba a hacerles compras… Ba, nikuste auzoan sortu zela behar bat, e, horri erantzuteko, ez? Virus horrek eragingo zituen ondorioi erantzuteko. Beraz, e, az eta ekimenetik eh taldetxo bat bildu zen, hori guztia hasiera batean antolatzeko, ba, e, kartelak eta egin ziren auzoan zabaltzeko eta jendeari, ba, deialdi hori luzatzeko, ez? Zaintza sare bat sortzen ari zela e, azaltzeko eta hortik ba, e, iritsi ziren bai mezu eta eta deiak, ez? Ba, bolondres, e, bolondres izan nahi zuten pertsonen deia eta mezuak, baina baita ere, ba, egoera horretan laguntza behat zuten pertsonen dehiak eta mezuak. Erosketak egitea, e, zaborra botatzea, e, e, sendagaiak erostea farmazian, orokorrean o horrelako, horrelako izan dira. Por un lado estaban muchos que no se conocían, por otro, habían otros que ya llevaban mucho tiempo pues, participando, en eh, organizando las fiestas de la calle, se conocían muchos de calderería con los de San Agustín, entonces pues, se comunicaban entre ellos también. Eh, estaba Nerea, eh, que es, vive también aquí en la calle, y es la del terminal que eh, empezó a sacar un bafle para poner música aquí abajo, entonces a raíz de eso pues empezamos a salir todos los días a la misma hora, yo que sé, a las seis de la tarde pues había música. Y empezamos a hacer juegos entre esta calle y la otra, eh, pues claro, empezó como a crecer eso. A raíz de que se hacía lo de acercarles la compra a casa, yo creo que pensaron en, pues también en, en facilitar lo de las mascarillas. Sí. Y una vez que eso, pues ya empezó un poco la rueda a crecer, a crecer, y al final pensamos, jo, pues para todo el barrio, al final. Como van a hacer falta, veíamos que iban a... Todavía no eran obligatorias, pero estaban así, así que las iban a poner obligatorias, pues hola, ya está. Sin Me enteré después de que estaban haciendo esto y dije, jo, yo tengo la máquina de coser. No soy modista ni nada, pero bueno, yo qué sé, más o menos para hacer eso, si me dicen cómo es, o sea, las normas que hay que cumplir de tamaños y tal, y la tela, si nos si nos suministran la tela, entonces empezaron a buscar telas así de algodón que, que fuesen, pues asépticas, ¿no? Que no hiciesen daño a la piel y tal, y pues por ejemplo, Petacho colaboró. La llamada de una de una clienta que tiene un taller de confección, me hizo reaccionar, oye Ana, que tengo tu teléfono, es que estamos empezando a hacer mascarillas y ahí desperté, dije, pero si yo tengo género. Y fue eh, eso, fue el despertar, el querer sentirme mejor, decirle, tengo género en almacén, eh, empecé a hablar con el colegio de enfermeras, a ver qué tipo de géneros hacía falta, que yo tenía accesibilidad, y bueno, fue así como poco a poco pude... Echar una mano, pero vaya, echar una mano como el que frena cuando va a pasar un peatón. Y luego el cordón con el que atábamos, al principio pues algún rollo sí que nos dieron, de alguna tienda también, pero luego también se empezó a hacer con las camisetas de algodón, se cortaban, la cortas en espira, la vas cortando y hay una técnica que la cortas, es muy fácil de hacer y haces cordoncillo y también y al final acabaron gente los que no las chicas y chicos que no sabían coser, pues hacían cordón y los que más o menos pues cosíamos, hacíamos las las montábamos las mascarillas y luego había otra gente que cortaba la tela también, claro. Eran tres grupos de trabajo. Edorta era el que el que las cogía y, como tenía el máquina industrial de lavado, las lavaba a 60 grados y las envasaba al vacío. Entonces, una vez que las lavaba y las envasaba al vacío, luego íbamos al, pues al Mercado de Santo Domingo, nos poníamos en una, con una mesa arriba y con otra abajo, en la puerta de atrás también, y allí se repartían, se regalaban a la gente. hubo una necesidad en torno a, a enfermeras, a sanitarios, sociosanitarios y tal, que no tenían EPIs y como colectivo pues vimos que teníamos unas máquinas que podían ayudar a fabricar esas EPIs. Ausolade es un colectivo que se creó en el barrio que pertenece a ZXM. Pues eso, pues un poco intentando juntarnos para compartir conocimientos en torno a la tecnología y difundir un poco entre unos y otros los conocimientos que tenemos. En principio fabricamos pantallas, pero luego vimos que había una necesidad cuando nos obligaron a llevar las mascarillas de de protegernos las orejas que nos cortaban, ¿no? Entonces empezamos a fabricar estos salvaorejas, que este en concreto está hecho con la cortadora láser y este es otro tipo, que este está hecho con, la, con otra máquina que tenemos, que son las impresoras 3D, ¿no? Pues con todo el material que podíamos reciclado esto es un cartel de los helados. Pues Derea tenía un bingo, debía tener un bingo aquí abajo en el terminal, un bingo viejo o... y, y claro no podíamos pasarnos las papeletas ni nada, entonces ella por el grupo, cuando empezó a haber más gente en el grupo pues puso, bueno vamos a hacer un bingo, pues desde aquí se cantaba el, eh, el 34, entonces nosotros lo repetíamos allí gritábamos el 34 y entonces los de allí el 34 y así se iba haciendo eco, pero quitaba la posibilidad de participar a personas que vivieran en, en interior o a gente de, de compañía o de otras calles que había escuchado que había bingo y entonces se le ocurrió a Pasqui o no si sí creo que fue a Pasqui que tenía algún aparato de radio pues emitirlo ¡Arrancha al león, vecinas, vecinos! ¡Arrancha al león, Nacho! ¡Arrancha al león, quepa! ¡Arrancha al león, vecinas! Sí, bueno, ya sabéis la mayoría que estuve sola en el piso y que estuve un poco con malicas y os quería agradecer porque habéis sido todos y todas de muy muy gran ayuda y que sepáis que os he hecho galletas así que no sé cómo repartiroslas. Tenemos que decir que Usue es una gran cocinera ¿Eh? Es profesional entonces, si ha hecho galletas, seguro que están estupendas, yo me apunto a probar esas galletas. Es como abrir un telón y se ve la obra, y todo lo que hay detrás, el esfuerzo que hay día a día detrás de, de la perturona persiana, eh, lo conocemos quienes estamos en pequeños comercios como este, no? Claro, por un lado estás echando una mano y por otro pidiendo ayuda al banco, ¿no? Pero, pero es, es lo que tocaba, salir de las tripas, ¿no? Y me gustó mucho, en un, en un, cuando pasé por la plaza de San Francisco, que había un cartel que ponía eh, «Si quieres una medicina o una mandarina, llama a tu vecina». Era algo así, un teléfono grande, tremendo, bizilagun batzuei eh, erosketak egiten aritu naiz e, momentu editando una bueno, ni el Duberria ni el en esa ez ni tú en etapa patean va en iripishuki de atavío que era va e, bueno va e, gure laguntza gunsa diegu Diego zerbait behar badute ba va gure ganar yo de satén etá lais alais eta geroztik ba barruko patioan elkartzen gara, eh elkarri kontu kontari biltzen gara eta orain gehiago ezagutzen ditugu, ez? Eh izan izan digute. Zuengatik izango balitz ba ba beste modu batiz izango litzateke hau, baina asko erraztu diguzue ba egoera hau guztiaz ez da bakarrik erosketa egitea, baizik eta galdetzea, zer modu zaude, zerbai beharduzu. Sea, que no hay un ticket sin hacer, sea, a investir en moras, va a gogorra y zambear, y se te hace el carris que está ahora, o a ver las y se va a ir a yenzar, y se va Pues mira, te, te dejo por aquí la cosa, ¿vale? Vale, te agradezco un montón. Eso es, y hablamos. <laughs> Venga, ¿vale? muchas gracias. Muy bien, gracias, bueno, gracias, Ana, adiós. Yo creo que las redes de solidaridad, de, de solidaridad del barrio han funcionado de una manera prácticamente espontánea, se han organizado, pero de una manera espontánea se han funcionado. La gente, de repente, se ve encerrada en casa y se ve impotente. ¿Qué hago? La gente hace lo que puede. Si tiene una máquina de coser, hace mascarillas. Si tiene una impresora 3D, hace pantallas. Y si tiene un saxofón, se pone a las 8 de la tarde a tocar el resistiré. No sé, es que al final, al final somos... Es que el ser humano es eso. Igual igual es igual lo raro es lo que teníamos antes, es lo que se dice, la nueva normalidad, no, es que, es que lo de antes no era normal. Y es que se ha que se ha hecho una vez que se ha hecho eta vez que se ha hecho una vez que se ha hecho eta vez eta eta ha eta, e, eta eta vez que una Con todo esto se ha creado una base de que si esa necesidad la vuelve a haber, el, yo no dudo para nada que el barrio va a responder, pero vamos, con ganas y, y con motivación ¿no? ante de, eh, un, un tipo de necesidades como estas que ha habido, otras que se puedan crear, porque no sabemos cómo, hacia dónde vamos a ir con esto. ¿no?